Buenos días a todos y a todas, crucemos los dedos porque después de tantos días de sol y de buen tiempo, parece que hoy puede que el tiempo no nos acompañe, pero bueno, menos mal que sí nos acompañan nuestros cargos, algunos venidos desde Madrid, nuestra militancia y un montón de gente. Mi asquer, biote, biote, hoy, o naurbiltze agatik. Eguro al día ari tu naiz, baña naiz etagau, reguzkia es izan, euría de Ucahuor, Valda, ¿qué Climático? de agüero al día. E, Bauria, Ardugu, Baña. Bueno, ¿qué bukatu día? Buca Tuarte y asko Madagua. Ascoso, esto es. Etau, Echanda, de la Villa Vete, Asiguinen y bat, Vizcaya Marchan y Bilbidea. En esos dos meses, la candidata diputada general en eritz de Madariaga ha visitado 17 municipios, tanto de la circunscripción de Durango Arratia, Busuria Uribe, sin olvidar, por supuesto, Encartaciones, Encartery. Villa Betetansear, Mugimendu, Ascorekin, El Cartugará, El Cartuguirá en Eric Zeta, Beretaleac. Nos hemos reunido con asociaciones vecinales, ecologistas, movimientos civiles. Queremos agradecer su participación, su esfuerzo, porque sin ellas el programa que presentamos ya el fin de semana pasado no hubiera sido posible. Ellas y ellos han propuesto y reclaman, porque ese es su derecho. Actividad económica, pero no a costa de destruir paisajes. Urbiltas una, escachen die público hoy. Residencias públicas que cuiden a nuestros y nuestras mayores. Y así, un sinfín de peticiones que nos dejan ver claramente yendean endean con de la gobernatseco. Ellos y ellas saben mejor que nadie lo que necesitan. Y hoy, tras esa extensa ruta, Ponemos el punto final aquí, en Bilbao, la capital vizcaína. Aquí también iniciamos y aún seguimos con la ruta por los barrios bizcaíno, bilbaínos. Gurayal, Gaya, Ana Biñals, ari da. Arida, Ausoakiden, eta Etaquescac, Yasotseco. Pero bueno, no voy a enrollarme más y voy a dar paso a nuestra candidata y futura diputada general de Vizcaya, Eneriz de Madariaga y izango de la baña, lenengo, vídeo bat y clúcico de... Es que ricasco. Bueno, Egunon, Esquerri Casco, parece que hemos tenido algún problema con el sonido. Eh, bueno, Esquerri Casco, Gaur Goisean, Bilbora, Etorche Agatic, es Esquerri Casco, Lilith Eta Carlos, eh, por acompañarnos hoy aquí en Bilbao. Y bueno, El Carrequín, eh, Alderdi, Político Al, Laneguit en Duguno, genuen Artuguenuen, bat. Yendearen bizitza hobetuko zuten politikak eitea. Merezi dugun bizkaia eraikitzeko lan egin dugu. Denok merezi dugu ondo bizitzeazta. Eta hori da azken urteotan, erakundeen barruan eta ere kanpoan egin dugun lana. Eta horretan jarraituko dugu. Desde el Carrequín hace mucho que adquirimos el compromiso de hacer política que mejorase la vida de la gente. Para eso vinimos, especialmente para eso. Trabajamos para construir la Vizcaya que la gente se merece, porque nos merecemos realmente vivir bien. Y ese es el trabajo que hemos desarrollado dentro y fuera de las instituciones estos últimos años y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hoy, hace algo más de dos meses, allá, por el 18 de febrero, presentaba, junto a la coordinadora general Pilar Garrido, también junto a las personas que se presentan a las alcaldías de los municipios de Vizcaya, junto a las compañeras y compañeros que se presentan a las juntas generales de Vizcaya en estas próximas elecciones y junto a mi equipo, presentábamos el Vizcaya Marchan, la ruta Vizcaya Marchan, que hoy finaliza aquí en Bilbao y la compartimos junto a Ana Viñals que será la próxima candidata a la alcaldía por el Carrequín Podemos Izquierda Unida Alianza Verde y Verde Aqueco. Bizkaia martxan abian jarri genuen lurralde osoan sehar egon nai genuelako itz, jendearekin hitz jendearekin hitz egiteko Arazoei aurre egiteko eta jendeak gure eskualdetan zer behar duen bertatik bertara jakin nai genuelako guk daukagu Política perchonekin egiten da. Política surekin egiten Eso es lo que iniciamos, la ruta Vizcaya-Marchan, porque queríamos estar por todo el territorio, hablar con la gente, queríamos poner cara a los problemas y conocer de primera mano qué es lo que la gente necesita en cada una de nuestras comarcas. Porque nosotras sí que tenemos claro que la, la política se hace... Con la gente, la política se hace con vosotras y con vosotros, se hace contigo. Y hoy, después de recorrer casi 20 municipios, reunimos bueno, pues con decenas de personas, de movimientos sociales, de plataformas, con la sociedad civil, con asociaciones. Nos reafirmamos en que para nosotras lo más importante es caminar juntas, juntas y juntos. Orida Garrantzitzuena, el carrequín y Vilcea, Vizcaya, el Carrekin, Eraikitzea. Juntas, junto con la militancia de Podemos, de las fuerzas políticas hermanas, con las compañeras y compañeros de Esquerra Unida, con las compañeras de Verdea quecuo y con las compañeras y compañeros de Alianza Verde. Juntas con la sociedad civil, también con los movimientos sociales, con las plataformas ciudadanas, Surekin. Solo de esta forma hemos podido ver y conocer que en Elorrio, por ejemplo, se están creando verdaderos ejemplos de sostenibilidad energética como las cooperativas de producción de energía renovable. O por poner otro ejemplo, hemos podido conocer también las necesidades de transporte público que hay en Aldácano o que hay en Basauri. Pero sobre todo, lo que hemos conocido también, son las excelentes soluciones que plantean los habitantes de estos municipios. Hemos podido escuchar y tomar nota de las propuestas de las mujeres migrantes feministas de Erma y recoger las demandas de los pensionistas de Berriz, que llevan una década reclamando un centro de día. Podría seguir. ...dando ejemplos de todo lo que hemos aprendido... ...en Santurchi, en Abadiño, en Baracaldo... ...en Güeñes, en Musquis... ...y en otros tantos municipios que hemos recorrido... ...pero lo importante aquí... ...es que todas las propuestas han salido... ...de esos encuentros... ...son precisamente las que forman parte... ...de nuestra hoja de ruta... ...son las que forman parte... ...de nuestro programa electoral... ...son también las que trabajaremos... ...y defenderemos los próximos años en las instituciones... ...y eso es verdaderamente hacer política... ...y llevar a las instituciones las necesidades de la gente... ...hablar, trabajar y defender lo que realmente importa... ...y lo que preocupa a la gente. La lluvia parece que hoy nos amenaza... ...pero es bienvenida también por otra parte... ...porque hay mucha necesidad, ¿verdad?... Pero esto no es más que un recordatorio de nuestra forma de hacer política. Nosotras y nosotros nos mojamos. Nos mojamos de verdad cuando hacemos política. Nos mojamos por la gente, por defender sus demandas, sus intereses, sus preocupaciones y sus deseos. Los llevamos a las instituciones. Decía... Aquel 18 de febrero en la presentación de esta ruta, y lo digo de nuevo ahora al finalizar, más convencida aún si cabe, que esta manera de hacer política con la gente que está centrada en las personas se ha demostrado eficaz. Vinimos a la política esto, a mejorar la vida de la gente, y para poder hacer eso, para que la gente de Vizcaya viva mejor, tenga esa vida que merece, solo podemos hacerlo juntas. Jendeari begiratzen dion politika egitea eraginkorra da. Ona etorri ginen de, jendearen bizitza obetzeko eta hori egiten jarraitzeko jendeak merezi duen bizkaia lortzeko elkarrekin ega egin behar dugu. la recién aprobada lei de vivienda es un ejemplo claro de esto. Nos jugamos mucho, compañeras y compañeras, nos jugamos concretamente cómo serán las vidas, nuestras vidas, los próximos años. Y yo lo tengo claro, la Vizcaya que te mereces será la Vizcaya donde pague más quien más tiene, donde haya más empleo y de más calidad, un territorio que al fin cree un sistema público de cuidados y que dejemos de ser nosotras las que cuidamos gratis, una vizcaya donde el precio del transporte público siga bajando, donde todas tengamos acceso a una vivienda digna y donde la energía verde y barata sea accesible a toda la ciudadanía. Somos nosotras. Este espacio político... Las únicas que defendemos y seguiremos defendiendo lo público como ningún otro partido sabe hacerlo. Y lo hacemos porque estamos convencidas de que esto es precisamente lo que garantiza la igualdad de oportunidades, lo que garantiza vidas buenas. Hondo visitea mereci dugu, mereci dugu Vizcaya eraikiko dugu pertsonak erdigunean hartzen duen gobernu batekin eta gobernu irtenbideak jarri beharko ditu zuen eta arazoei. insisto compañeras y compañeros nos merecemos vivir mejor vamos a construir la vizcaya que nos merecemos con un gobierno que mire a las personas que aporte soluciones a nuestras preocupaciones y a nuestros problemas y lo mejor de todo lo mejor es que hemos demostrado que sabemos hacerlo y que nuestras políticas son eficaces. El próximo 28 de mayo salimos a construir esa vizcaya que la gente se merece. Es que ricasco. Y a continuación os dejo con un compañero que además de ser el responsable del programa de Izquierda Unida, es también un brillante economista que sabe, además de hacer economía, sabe cómo hacer la economía con los modelos políticos de otros. Es que ricasco, Carlos Sánchez Mato. Muchas gracias, Eneric, muchas gracias a todas y todos y por supuesto a, a el Carrequín por haberme invitado a, a bueno pues a venir aquí a, a Vizcaya y en concreto a Bilbao, ¿no? Pues para mí sabéis que es un placer eh, acompañar los procesos, no solamente en, en momentos de elecciones, pero cuando toca, cuando toca enfrentarse a la gente para contar, eh, bueno pues o para pedirles el voto, pues eh, creo que me motiva especialmente. ¿Y por qué? Pues, compañeras, compañeros, porque venimos con los deberes hechos. Venimos con los deberes hechos. Hemos trabajado mucho, mucho, en los ayuntamientos de toda Euskadi, en los de Vizcaya, me consta. Vamos, sé la pesadilla que sois aquí en Bilbao para, para el PNV, pues Ana, Carmen y Xavi. Y eso para mí es un orgullo enorme. Lo complicado sería enfrentarnos a las elecciones con, bueno, pues con el debe muy cargado. ...con la situación esa de no tener alternativas... Eh, ...sería complicado además... ...fijaos, lo, la responsabilidad que yo tengo... ...en mi organización política, en Izquierda Unida... ...es eso, es la elaboración programática... ...entre todos y todas, como, como es lógico... ...pero pero sería difícil... ...si no tuviéramos que ofrecerle a nuestro pueblo... ...y afortunadamente... ...vamos, como os decía, con la mochila... ...llena de propuestas... ...llena de ideas y de capacidad de acción... Y, y claro, ese mundo diferente que queremos construir, empezando por las juntas, terminando por los municipios, pues normalmente es mirado incluso con mucha simpatía por gente que no nos va a votar. Porque lo miran con simpatía porque dicen oye, pues si se cumpliera todo eso que decís, pues viviríamos mejor, pero no se puede. ¿Cuántas veces lo habéis oído? ¿Cuántas veces habéis oído que no se puede? Vamos, yo, que soy de los de la franja alta de edad de aquí, eh, lo he oído demasiadas veces. He oído demasiadas veces que eso se enfrenta a imposibilidades de tipo normalmente económico. Y entonces yo por eso estudié economía. Yo escuché a un señor que a lo mejor algunos habéis leído como novelista, pero era un maestro de economistas, José Luis San Pedro. Y José Luis San Pedro pues a mí me enseñó, entre otras muchísimas cosas, que claro que se podía. Claro que se podía, más allá de elementos que ya digo, lo primero es, no, no es posible. En el Gobierno del Estado hemos demostrado que se podía, que cosas que decían que eran imposibles se han puesto en marcha. Cosas que decían imposibles, por ejemplo, pues para bajar el precio de la luz y eso que solo nos han hecho caso en una pequeña parte. Si hubieran eh, cumplido todo lo que hemos eh, propuesto, pues todavía... ...la inflación sería más reducida de lo que es. Tampoco se podía en vivienda, ¿qué te van a contar Pilar? No se podía, no se podía, claro que se podía. Nos hemos quedado en los primeros pasos, pero claro que se podía. Bueno, poner la economía al servicio de la gente requiere de algo fundamental... ...y es que paguen los que se están escaqueando. Porque eso es lo que ocurre, ocurre en Euskadi y ocurre en el conjunto del Estado... Me atrevo a decir, y en toda la Unión Europea. Aquí hay gente muy gorrona, que no paga, que no está contribuyendo. Réco de, récord de recaudación de las haciendas vascas en el primer trimestre de 2023. Seguro que lo sabéis. Seguro que lo sabéis porque los trabajadores y trabajadoras habéis pagado más. ¿Qué ha bajado la recaudación del impuesto sobre sociedades? Vaya, otra vez más que crece la recaudación porque los trabajadores y trabajadoras pagan más, porque la gente paga más, contribuye más consumiendo y pagando el IVA. Es decir, los tributos más regresivos, es decir, los que no dependen de la renta y de la riqueza, esos incrementan los recursos para llenar la bolsa y quienes más tienen se van de rositas. Y eso hay que pararlo, porque si no nuestro sueño no se podrá realizar. Nuestra propuesta política, nuestras ideas, pues siempre contarán con el no hay dinero. No hay dinero, claro que lo hay. Lo que pasa es que está en bolsillos equivocados y no está en la bolsa común. Claro que los hay. Hay quienes en Madrid escuchamos muchas veces, sobre todo en medios de comunicación, joder, qué derecha más maja tenéis en Euskadi. Yo... También tengo que reconocer que no tengo que llamar a Íñigo para saberlo, ¿no? Ya sé, ya sé la cara que ponen allí y sé lo que hacen aquí. Lo que hacen aquí es no blindar los servicios públicos, deteriorarlos y beneficiar a las grandes corporaciones. Lo tengo clarísimo. Se oponen, luchan porque haya cositas en las leyes estatales que les permitan seguir, seguir proporcionando recursos a los que más tienen. Ellos trabajan para esas élites, para esos poquitos del palco de San Mamés, porque, claro, pues son los suyos. Nosotras y nosotros tenemos otra orientación, claramente otra orientación. Por eso se hace la ruta, se hace la ruta, ya, ya se me ha ido en ahí. Hacéis la ruta y os paseáis y os pateáis los pueblos de Euskadi y de Vizcaya en concreto, porque tenemos otra idea. A quien les tenemos miedo no es a esas élites. A quienes respondemos no es a esos poquitos, sino a la gente con la que habéis estado, de movimientos sociales, de asociaciones vecinales, de organizaciones ecologistas, de la gente corriente, de la gente de los barrios. Esos, esos son los que nos dan miedo a nosotras y a nosotros. Nos dan miedo porque para nosotros y nosotras ...los programas no son conjuntos de sugerencias... ...nos los tomamos en serio... ...y los compromisos que habéis llegado... ...son compromisos que vais a defender... ...en la oposición... ...claro, porque vais a estar en la oposición ¿no? ¡Ah, claro! Es que hay gente... ...que cree que vamos a las elecciones... ...a ser... ...el penúltimo y el último concejal o concejala de los pueblos... ...nosotras salimos siempre a ganar... ...siempre a ganar... ...y claro... Salimos a ganar porque tenemos no solo las mejores propuestas, sino sabemos cómo hacerlas, cómo llevarlas a cabo. ¿Es fácil? No. Es muy complicado, porque siempre dicen que no se puede. Por eso es tan importante lo que has dicho, Enerich, que ya hemos ido demostrando que cuando tenemos la oportunidad no solo damos la cara, sino somos eficaces también en la gestión. Por eso Bilbao necesita pero vamos, como el comer que la alcaldesa sea Ana, claro que sí, lo necesita muchísimo, muchísimo y por eso necesitamos que nuestros compañeros y compañeras en las diputaciones forales pues le den la vuelta completamente a la situación que os decía de impuestos regresivos y entonces sí que podremos mirar pues por ahí abajo en el Estado podremos mirar de otra forma a las derechas aquí. Las veremos donde las queremos ver, que es en la oposición. Por lo tanto, muchísimo ánimo en la campaña. Sabemos que lo hagamos desde la oposición o lo hagamos desde el gobierno. Nosotras y nosotros no vamos a cambiar ni nuestras prioridades, ni eso que os decía. ¿Quién nos da miedo a nosotros? No nos dan miedo esos que asustan al PNV, no a nosotros nos da miedo la gente corriente porque queremos queremos satisfacer sus necesidades y precisamente por eso, precisamente por eso nos vamos a dejar la piel en esta precampaña, en la campaña electoral y cuidado, luego todos los días, todos los días hasta la victoria final. Salud, república y os dejo con la pesadilla del PNV en el Ayuntamiento de Madrid, en versión tío, Xavi. Bueno, papeleta gorda para de intervenir después de Carlos, ¿eh? Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a tanto a Carlos como, como a Lilith que hoy, que hoy estén aquí. Creo que es importante para las militancias de, de nuestras organizaciones, pero también para el conjunto de la ciudadanía, el trasladar un mensaje claro, que en Bilbao, en Vizcaya, en Euskadi, hemos sido capaces de agrupar en una sola papeleta a toda la izquierda alternativa, transformadora, ecologista y federalista. Y eso se tiene que decir en todos lados. Y es que en esta tierra, en Euskadi, somos muy de juntarnos. Nos juntamos para celebrar. Pero también nos juntamos cuando hay que arrimar el hombro, cuando vienen maldadas. Y seguramente al decir esto estaréis pensando eh, en la reciente pandemia y de lo orgullosas que nos sentimos en nuestros barrios, en nuestras localidades, de cómo se reorganizaron las redes de solidaridad popular para poder apoyar a las personas que se encontraban en una situación de más vulnerabilidad. Cómo el pueblo se organizó para salvar al pueblo. Pero este comportamiento no es nuevo, no ha salido en la pandemia. Está en el ADN de esta ciudad, está en el ADN de Bilbao. Y aquí, precisamente en este sitio, al lado de la Riaga, al lado del Arenal, es necesario, ineludible, recordar un hito que marcó la historia de esta ciudad hace 40 años. Y es que en agosto, hace 40 años, un terrible aguaducho generó unas inundaciones en plena Aste-Nagusia, que supuso un desastre, un antes y un después en la historia de esta ciudad. En horas se pasó de la fiesta al drama y quienes se juntaban para cooperar, para montar las chosnas, para ponerse un talo, para pasárselo bien, apretaron filas y se juntaron para limpiar el barro, para rescatar personas y para, para empezar una reconstrucción de una ciudad que ha tardado décadas. Pasamos de una inundación literal a una inundación de solidaridad, porque ese es el verdadero ADN de Bilbao. Y eso, compañeras y compañeros, quienes nos gobiernan, lo saben. Y hace tiempo que el gobierno vasco del PNU y del PSE utilizan las palabras ausolana, el bien común, entre sus lemas institucionales. Conceptos que le pertenecen al pueblo, a la comunidad. Conceptos que mancillan para justificar sus políticas, aunque vayan directamente en el sentido contrario. Porque el modelo económico y social que se está construyendo en Bilbao, es un modelo que fomenta la brecha social. Bilbao, desgraciadamente, es hoy más desigual que hace cuatro años. La renta media ha descendido un 1,6% en los barrios. El barrio con la renta más alta cuadriplica, cuando hace ocho años triplicaba al barrio con la renta más baja. Cada vez más barrios se sitúan por debajo de la media de la renta de la ciudad, ya son 28 de los 19, de los 39 barrios de Bilbao. Y tenemos tres barrios, Uretamendi, Charcoga, y Piñascal, donde la renta media se acerca peligrosamente al umbral de la, pro, de la pobreza en Euskadi. Además, ha crecido el número de personas en situación de exclusión residencial. En el año 2022, los servicios sociales emitieron un certificado de vulnerabilidad diario ante un posible desahucio. Esos son 365 familias al año en riesgo de perder su vivienda. ¿Tenemos que llegar a este punto? La respuesta es clara, no. Y el número de personas eh, que ha tenido que, que recurrir a prestaciones especiales municipales o a una ayuda de emergencia social se ha disparado tras la pandemia. La ciudad de los grandes eventos, la ciudad de la salida del tour, la ciudad de la final de la Europa League, la ciudad del Guggenheim de los masterplan Urbanísticos, tiene los pies de barro. No es capaz de garantizar los derechos sociales de sus vecinas y sus vecinos. En realidad te orena guisarte política riconena, escúbida que verma política de la usted. Politica horrek erdigunean jartzen du etxe-bizitza eta enplegu duene izateko eskubide subjektiboa. Kalitatezko osasungintza, eskuntza, aizialdi eta denbora libre servicio publikoak bermatzen dituen politika. Zainketa, sistema público bat, oinarrizko eskubideak eta eskubide sozialak bermatzen dituen politika da gizarte ekintzako politikarik onena. se trata de voluntad política. Lo sabemos nosotras, pero también lo saben quienes se oponen a regular las zonas tensionadas para garantizar el derecho de las personas a acceder a la vivienda. Quienes se opusieron a considerar el derecho a la vivienda como un derecho subjetivo en el Parlamento Vasco o quienes, aparados en el régimen foral, se niegan a grabar a la Gran Banca y a las multinacionales. Por eso, compañeras y compañeros, el próximo 28M hay que ser facilitadoras de ese aguaducho de solidaridad que también, Moje las urnas. Tenemos que explicar barrio a barrio, curro a curro, que esto no es lo que hay y que las cosas pueden cambiar. Y en Bilbao, en Vizcaya, como bien sabe la compañera Carmen Muñoz, concejal a nuestro ayuntamiento y, y candidata a las Juntas Genas de Vizcaya, Carmen Sureadita. Bueno, Egunon, hostilloí. Es que ricas Cotorxagatik, estamos hoy en esta plaza que se llama 25N, pero que todos todas la denominamos la plaza de las mujeres, y por supuesto que estando aquí es obligatorio hablar de las mujeres, hablar de nosotras, hablar de feminismo. Y voy a hablar, por tanto, de políticas feministas que pueden ser llevadas a cabo desde las instituciones. Voy a hablar de cómo es posible hacer una ciudad feminista. Con todos, en todos y cada uno de los pueblos de Vizcaya. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Lo que no es posible es llevar a cabo un modelo de ciudad donde no se cuenta con las mujeres. Lamentablemente, las mujeres todavía seguimos sufriendo que no se respete nuestro derecho a la ciudad, porque en la mayoría de los casos están pensadas por... ...y para los hombres... ...poniendo en el centro sus necesidades... ...y olvidándose de las nuestras... ...y lo cierto es que nuestra forma de vivir la ciudad... ...es completamente diferente a la de ellos... ...las propuestas feministas para las ciudades... ...ponen en el centro de las políticas... ...las necesidades de las personas... ...de todas las personas... ...por ello... ...y porque queda mucho por hacer al respecto... ...es, es imprescindible... ...no digo importante digo, imprescindible, llevar a cabo políticas que afectan no solo al urbanismo, sino también a la movilidad, porque las mujeres no nos movemos por la ciudad igual que los hombres y porque nuestro tiempo no lo utilizamos de la misma manera. Afecta a las políticas de medio ambiente, porque el cambio climático afecta más a las mujeres, sobre todo a aquellas que están en situación de pobreza. A las políticas de salud, en las que todavía prevalece una visión androcéntrica, a las políticas económicas y de empleo, cómo no, con la brecha salarial y con la desigualdad de género, a las políticas sociales, debido a la feminización de la pobreza y a las desigualdades entre barrios y también de género, a la fiscalidad, teniendo en cuenta la feminización de los cuidados y a la seguridad ciudadana, importante, percibida muy diferente entre los hombres y las mujeres. Es decir, las políticas feministas son irrenunciablemente transversales y para ello lo más importante es que se hagan unos presupuestos en cada pueblo, en cada ciudad, de, con una perspectiva de género clara y rotunda. Al mismo tiempo, como no, vamos a hablar de esto, una ciudad feminista es una ciudad libre de violencias machistas que acaban día a día con nuestras vidas y con nuestra dignidad. Hay que recordar ...que en 2022, solamente aquí, en Bilbao, hubo un 27% más de agresiones machistas que el año anterior. Un 27% más. Esta es la apuesta por la que este espacio político va a seguir trabajando desde la calle y en las instituciones. Este es uno de los retos fundamentales que tenemos, pero estoy convencida que con vuestro apoyo vosotros, con vosotras, mujeres, poderosas, fuertes, luchadoras, y que estáis convencidas de que el feminismo es la única fórmula para transformar esta ciudad, lo vamos a conseguir y lo vamos a hacer realidad. Repito, claro que es posible un modelo de ciudad más feminista, más sostenible y que ponga en el centro todas las vidas. Y cómo es posible, y estamos convencidas de ello. Debemos trabajar para conseguirlo. No nos vamos a conformar en absoluto con un modelo de ciudad que no sea este, de las ciudades feministas. ¿Y sabéis cómo lo vamos a conseguir? Juntas, porque entonces seremos imparables y entonces el 28 de mayo lo demostraremos. Es que Ricasco. Mi esker, mi esker Alcate Baña, Bañolén, hemos hablado de desigualdad económica, de progresividad fiscal, de perspectiva de género, de una ciudad para todas y todos, una ciudad vivible. Hablamos de la Vizcaya que nos merecemos y del Bilbao que nos merecemos, de lugares donde el transporte sea accesible, donde haya casas de las mujeres, donde tengamos disponibles programas públicos de cuidados, una educación y una sanidad públicas también y de calidad, servicios públicos y de calidad. Eta guztia lortzeko proposamen zehatzak esarri que dira. Batzuk aipatu dira dagoeneko, beste batzuk aipatzear daude. Eta esanduan moduan, orain Bilboko urrengo Alcatearen txanda eluda. Hau da Ana Biñals Autagaiaren txanda. Ana agertokia zeurea da. Eskerrik asko. Egun on guztioi eta ongi etorri Lilith eta Carlos, Bilbora, bienvenidos Lilith y Carlos a Bilbao, podéis sentiros como en vuestra casa. Eta gaur nik e, pizka bat hitz egin nahi dizuet guretzat irigintza iraunkorra zer denari buruz. Irigintza eta iraunkortasuna. Zer dago bi kontzeptu handi hauen atzean? Beti esaten dudan bezala eta astuna izateko arriskua izan ere, gu el elkarrekin Podemos beetik gatos. Eta horrek esan nahi du, askotan, aipatzen eta errepikatzen ditugun mesu politikoei benetako edukia emateko erantzukizun handia dugula. Jakitun izanik, alaber, garrantzitsuena, mesu horiek errealitate biurtzea dela. En este sentido, un elemento global que ahora está muy en boga y que conoce perfectamente nuestra secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Bestringe, son los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin duda, estos tienen una relación directa con el urbanismo sostenible. Pero, como decía, el problema viene a la hora de hacer realidad estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, porque en demasiadas ocasiones, como sucede aquí en Bilbao, el Gobierno Municipal nombra y utiliza los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero solo como herramienta propagandística. Y un ejemplo es esta misma plaza en la que hoy nos encontramos. ¿Qué veis? Mirar a vuestro alrededor. Esta plaza define bien lo que no es urbanismo sostenible este pequeño espacio urbano aunque se llama plaza de las mujeres del 25 de noviembre tiene poco o nada de espíritu feminista no tiene nada de urbanismo amable cuidador y respetuoso con la sostenibilidad ambiental esta plaza es un ejemplo de urbanismo negacionista, de lo que se denominan plazas duras, espacios dominados por el cemento, espacios sin árboles, sin zonas verdes, espacios que no invitan ni a la calma, ni al ocio, ni al diálogo. Ya lo veis, apenas cuatro bancos y sin sombra. Eso es el urbanismo por el que se apuesta en Bilbao. Sin duda, los urbanistas municipales aquí... Pues apostaron porque las personas pasen por esta plaza sin estar, sin permanecer o, como mucho, si paran, pues que sea para tomar un autobús, marcharse de aquí, eso sí, después de haber consumido mucho y bien. Y este es el tipo de urbanismo, un urbanismo orientado a la productividad por el que se apuesta. Y nuestro urbanismo es un urbanismo sostenible, orientado al cuidado de las personas y del planeta. Irigintza jazangarria. El podemos Podemosetik, irigintza jazangarriaren aldeko apustua egiten dugu. Pertsona eta planeta zaintzen duen irigintza. Y es por ello que es importante ser conscientes de, de que este urbanismo no llega por urbanismo divino, de que esta plaza, si es así, es por una decisión política, tomada por un gobierno municipal, liderado por el Partido Nacionalista Vasco y, ap y apoyado por el Partido Socialista. Dos partidos políticos que aquí en Euskadi a menudo ignoran las políticas de sostenibilidad, porque por donde pasa el PNV y el PSE no crece la hierba. Y es aquí donde lo vemos. Por lo tanto, frente a los que practican este urbanismo negacionista del cambio climático, estamos nosotras, estamos el Carrequín Podemos, con nuestras ideas, con nuestras propuestas, defendiendo un urbanismo sostenible que haga que nuestras ciudades estén armonizadas con el planeta y con la vida. Necesitamos ciudades que nos cuiden, no que nos consuman. Necesitamos ciudades y un Bilbao que nos cuide, que nos proteja. Eta Adivide bat yarri naidut, gurechat, irigincha, irancurra, oso gertuko Osogertuco, adividea, achobertan, abusu, auzoan, y udal, autagaita, oficialki, aukesten, la peña, abusu, bilboco. Veis, es que esto, esto no los cuida, esto ruido, así no se puede. Atsola peña abuzun egon ginen Bilboko auzo batean batzuek periferia deitzen dutena eta hara joan nahi izan genuen zerbait zehatzagatik guretzat abuzu auzoa auzo garrantzitsua da zergatik bai iraukorraren aspektu asko biltzen dituelako Decía, ayer estuvimos en La Peña presentando nuestra candidatura oficial para ganar las elecciones del próximo 28 de mayo en el Ayuntamiento de Bilbao. Y La Peña, aunque todavía tiene muchas necesidades, es un barrio en el que gracias a las luchas de sus vecinos y de sus vecinas, la naturaleza y los espacios verdes tienen un lugar central y por eso también decidimos ir allí. Lo vivimos en la pandemia, muchos bilbaínos y bilbaínas, caminamos hacia allí, buscando el oxígeno que nos faltaba tras los encierros vividos en los momentos más duros. Eso es urbanismo sostenible y eso es por lo que nosotras vamos a seguir peleando y defendiendo por barrios con espacios verdes y con zonas que nos protejan y nos cuiden. Por tanto, compañeros y compañeras, hagamos lo posible y hagamos posible que a partir del 28 de, bil de mayo Bilbao sea una ciudad más verde, más sostenible y sobre todo una ciudad más humana y más vivible. Es que recasco. Y ahora para mí es un, eh, es un placer invitar a, a compartir con nosotros hoy este espacio a nuestra secretaria de organización de Podemos, Lilith Bestrighe. Bueno, la verdad que a mí me gustaría tener una alcaldesa también eh, como Ana en, en mi ciudad. Tenemos a Alejandra Jacinto eh, y a Roberto Sotomayor, que también serán dos grandísimos candidatos. Bueno, Egunon, es un placer estar en Bilbao con todas eh, vosotras y con todos vosotros. Me gusta mucho Bilbao, me gusta mucho vuestra tierra, me gusta tanto que me aprovecho todos y cada uno de los veranos viniendo aquí a, a disfrutarlo y me encanta que me hayáis invitado, es que ricasco por la invitación, porque tengo una justificación para venir también durante el año, eh, ojalá sean muchas veces más, porque este cielo gris es buen acompañante y me gusta siempre volver a veros las caras. Esta semana, el pasado miércoles, sabéis vosotros mejor que yo que se cumplía el aniversario del bombardeo de Guernica ...por las tropas nazis en vuestra tierra. Un día que ha pasado a la historia eh, como símbolo de un horror de una guerra... ...guerra que también tenemos a día de hoy, eh, que sufrimos también a día de hoy... ...en tierras y en países cercanos y que pasó también a la historia... ...como símbolo de lo que fue la política fascista y también franquista. El golpe de estado del 36 tuvo el objetivo o como objetivo principal gobernar a través del miedo... Y eso se pretendía con el, con el bombardeo también de Guernica, ¿no? insuflar miedo a todo el cuerpo social, que el pueblo vasco, que el pueblo español supiera que los ideales de libertad y de justicia que inspiraron la Segunda República iban a ser masacrados, costase lo que costase. Esa política del miedo, con la prudencia de los contextos históricos y con la estrategia de fondo eh, permanente sigue, sigue vigente a día de hoy en muchos sitios de nuestro país, ¿no? Miedo por pensar diferente, miedo por implicarse políticamente, miedo por opinar, por disentir, por exigir derechos o miedo por atreverse. Creo que todas las que estáis hoy aquí presentes y que estáis escuchando y atendiendo este acto lo sabéis, lo conocéis en vuestro día a día, en vuestros barrios, con vuestros vecinos, con amigos y con familiares. No siempre es fácil, no siempre es sencillo explicar, justificar, contarse como militante del Carrequín Podemos, como militante de Podemos de Izquierda Unida, de EQUO, de Alianza Verde. Creo que sois unos valientes y por eso creo que también valentía para transformar era la mejor manera de definirnos de cara a a esta campaña electoral. Se me ocurren pocas conquistas eh, que no hayan llegado de la mano de un grupo de valientes, que se negaron en su momento a no sentir ese miedo del que hablaba, ¿no? Protagonizaron huelgas, manifestaciones, encierros, torturas, algunos ganaron derechos para todos, otros perdieron la vida intentando ganar derechos para todas esas personas. Somos, y creo que tenemos que estar muy orgullosos de serlo, valentía para transformar. Una valentía que no se queda en las palabras, sino que sobre todo lo demuestra con muchos hechos. Y sabemos la lista. Tope al gas, subvención a los combustibles, subvención al transporte público, ley trans, reforma del aborto, ley de familias, ley de viviendas. Y podría quedarme sin respiración y sin oxígeno enumerando todas y cada una de las cosas que hemos hecho durante estos cuatro años de gobiernos de coalición, de gobiernos autonómicos, de gobiernos municipales. y creo que sabéis como yo que esto es mucho más que una lista de medidas que se hayan trenzado en un discurso político estos cuatro años, son vidas concretas que han mejorado cada uno de esos días. Solo en Euskadi, por ejemplo, el ingreso mínimo vital ha beneficiado a casi 50.000 personas, 16.000 personas, 16.000 de esas personas eran niños y niñas de vuestra tierra. Esas son familias enteras que salen del riesgo de exclusión social, que tienen más oportunidades de emprender vidas dignas, son familias que pueden abordar el final de mes sin tenerle miedo a pagar un alquiler, que pueden llenar la nevera y que pueden tener una buena vida. Otro ejemplo, también gracias a las políticas que se han desarrollado, por ejemplo, en el Ministerio de Derechos Sociales, Euskadi tiene un 33% más de beneficiarios de prestaciones en dependencia. Esos son 20.000 personas más que tienen ayudas a la dependencia, que reciben ayudas de dinero público en sus cuentas. La lista es larga y esta semana creo que se ha culminado con una de las normas ...más importantes de la legislatura y que más ha costado pelearle al Partido Socialista. La ley que garantiza o que pretende empezar a garantizar en nuestro país... ...porque claro que queda mucho recorrido el derecho a la vivienda. Con esta ley España empieza a desarrollar lo que llamamos la quinta pata del estado de bienestar. Con ella creo que hacemos que la Constitución sea un poquito menos papel mojado... ...y un poquito más mandato para las instituciones públicas... ...y creo que en ese sentido es muy importante... ...porque la tenéis aquí, porque la tenéis en vuestra tierra... ...porque es la Coordinadora Autonómica de Podemos... ...en Euskadi, reconocerle el papel a Pilar Garrido... ...que frente a un PNV... ...frente a un PNV que votaba en contra... ...que anunciaba que iba a recurrir una ley... ...que bajaba el alquiler de todas y de todos los vascos... ...Pilar Garrido ha negociado de principio a fin... ...esta ley para asegurar que el precio del alquiler bajase y que la vivienda pudiese ser un derecho muy pronto en nuestro país. Creo que la negociación de esta ley y la puesta en marcha de esta ley ejemplifica muy bien lo que significa también ser de mi organización política. Aquí estamos muchas organizaciones políticas, muchas organizaciones políticas que se juntan, como bien ha dicho Xavi... Porque además en Euskadi es cierto que tenéis esa tradición tan bonita de hermanarse, de trabajar juntos de manera colectiva, poder empujar avances y derechos. Pero creo que en lo concreto y en lo que tiene que ver con mi organización política, el desarrollo de esta ley ejemplifica muy bien lo que significa ser de Podemos. Porque si os fijáis, cuando Yone Belarra, cuando Pilar Garrido han salido a hablar de esta ley, en ningún momento han quedado completamente satisfechas con el resultado. Han dicho que es un primer paso, es un primer paso de todo lo que queda por pelear en nuestro país hasta que acabemos con el último desahucio que se celebra. Creo que reconocer que vamos a asegurarnos de que todas las administraciones cumplen hasta la última coma de esa ley muestra responsabilidad política y creo que esa misma responsabilidad política deberíamos, entre todos y todas las que estamos aquí, exigírsela a quien a partir del 28 de mayo espero que esté en la oposición en la ciudad de Bilbao, que es al Partido Nacionalista Vasco. Creo que eso es el Carrequín, creo que eso es el Carrequín, Podemos, Izquierda Unida, Eco, Alianza Verde, fuerzas que insisten, que no renuncian, que dan la batalla hasta el final. Así ganamos en su momento el gobierno de coalición, así hemos conseguido adquirir esa ley de vivienda y creo que así vamos a ganar entre todos y todas las próximas elecciones. Y creo que es importante también señalar aquí en Euskadi algo que creo y en lo que creo de verdad que hace diferente a Podemos y gracias a lo cual hemos conseguido llegar tan lejos en el gobierno del Estado. Podemos es la única fuerza de carácter estatal que comprendió, cuando era muy difícil comprenderlo, que España era plurinacional. Creo que es importante decir esto en Euskadi, y no porque todas las fuerzas políticas cuando vienen a Euskadi digan algo parecido, que suele pasar, sino porque no todas lo respaldan con hechos, y creo que es evidente ya ha quedado demostrado con el paso de los, hechos que de los tiempos que nosotros sí Podemos fue el partido que, cuando más difícil era, en el año 2017, a las puertas del 1 de octubre en Cataluña, defendió la necesidad de entender que España era un país plurinacional y que las realidades sociales, que las realidades plurales y diversas de nuestro país no se daban exclusivamente en Cataluña y que, evidentemente, cualquier conflicto político debe resolverse o puede solucionarse exclusivamente con política y con diálogo. Creo que esa valentía de 2017 es lo que ha supuesto una transformación en 2023 y lo que ha obligado a nuestro socio de gobierno también a pensar nuestro país como un país plurinacional, aunque quede mucho por hacer. Gracias a personas, sobre todo, como Roberto Uriarte, pero también como Miren Gorrochategui y como tantos otros, que han hecho mucho por ello, que siguen haciéndolo y que lo han defendido contra viento y marea. Mirad, el Carrequín Podemos, Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde... Está lleno de personas que hacen de grandes ideas de nuestro modelo de país una realidad en todos y cada uno de los pueblos de Euskadi. El 28M tenemos unas elecciones muy importantes por delante, elecciones municipales en las que ju nos jugamos mucho todos y todas, creo que lo tenéis muy claro. Siempre solemos decir que los ayuntamientos son el motor de los cambios y que históricamente en nuestro país siempre los cambios han empezado en los municipios. Si volvemos a hacer recordatorio histórico, la Segunda República llegó después de unas elecciones municipales y el primer lugar donde se produjeron los cambios que trajo Podemos fue también en las elecciones municipales de 2015. Creo que es impensable que podamos revalidar un gobierno de coalición progresista si no obtenemos un buen resultado en las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y precisamente creo que van a ser esos ayuntamientos donde se va a poder aplicar esa ley de vivienda en toda su extensión. Por eso esta semana hemos propuesto también, por ejemplo, limitar los precios de los pisos turísticos en zonas que estén especialmente tensionadas. En el último año ha subido aquí de media un 6,4% el precio de la vivienda, más que en los últimos 15 años en la historia de Euskadi. Y creo que es preocupante de sobra como para poder ponernos manos a la obra. En nuestro país creo que ahora mismo hay una batalla que empieza ahora y lo estábamos comentando antes con Pilar y que va a extenderse en el tiempo que será entre los beneficios de los rentistas y los que especulan con la vivienda contra la mayoría de la ciudadanía y que no quepa ninguna duda de que esta ley de vivienda es efectivamente lo más visual que podemos tener a día de hoy del conflicto que existe entre unos pocos que no quieren aportar, entre unos pocos que quieren enriquecerse, entre unos pocos que quieren explotar, o algo que es un derecho adquirido como debería ser el derecho a la vivienda en nuestro país y la gente que está exigiendo y reclamando que se paguen alquileres justos. Creo que es evidente que solo nosotros nos vamos a atrever a enfrentarnos a esos rentistas para que gane la gente y pierdan los que solamente ven números, cuentas o beneficios. Decía Edurne Portela que la ultraderecha tiene una reacción tan violenta porque tienen miedo a lo que consideran que es imparable. Eso que es imparable, creo que es lo que representáis todos y todas las que estáis aquí. Un país diverso, un país abierto, feminista, un país que respeta a los que son y a todas las que son diferentes. Y creo que son, nosotros tenemos que defenderlo con orgullo, con un orgullo que nos permita decir que somos el Carrequín Podemos, que estamos transformando esta tierra y que ese orgullo tiene que ser y podrá ser nuestra victoria. En Eritz, Ana, Javier, Carmen, Sorteón, vamos juntos a por, todos, a por todas. <ríe> es que es ricasco. y presento a, a un maestro del que además he aprendido mucho y a un gran compañero que es Roberto Uriarte que representa en el parlamento en Madrid Guard lagun hace posa gaure me negociaada la cogenta de King custe y tú televis que gustste y tú algún cariría gracias a ser ¿Eh? desatemotena, bigausa. Al debate tick, gausela. eta vez debate tick, sacaban a tu gausela. Es eh, anda posible, sacaban a todos eta bide tu hilda gotea. Esta vez debate, il da gausela. Lengo contra disillo Niños sacaban a todos a gaudela. también, danos gausela. Batera, da posi ganera, batera gonda. Eta benetan, gaur, biots bioses, esquerra que la gente discute, al egin duena, edu albiderato egin duena, danok batera, Juatea, papeleta, bakar batekin. José Rabezerra, Ecuco Laguna, Mercedes, mila esker, Besarcada, handi bat, eskerrik asko, zure inteligencia gatik, zure excusa baltasuna gatik. Mila esker, José Rabezerra. Hilda gausela de inoie, eta zelan egon hilda, aurreko hauteskundetan udal hautezkundetan, berro eta mabi udaletan aurkeztu inen. Oraingoetan, irurogeita iruro zeitan, hau da, amalau, aldiz, o amalau e, udal gehiagotan aurkeztuko gara oraingoan. Aurreko hauteskundetan zeire undalaro eta mila euro batu genituen podemos guztian, bintzat Podemosen barruan bakarrik, aurtengoan ja bagoaz en un milla. Edo, milla, mil, e, batuta, eta hora indica que estuvo a gure, gure campaña. Orduan, esta aquí, tilda naiko con Naikovic y gusto, neure da su enburua, ere oso sovisi y ditut, y tú, da la batera. Orduan, sacaban a tu destaqui, no ¿Qué es la política? ¿Eh? La política, desde los tiempos de los socráticos, la política es la ciencia, la disciplina de la polis, ¿eh? de la polis, de la urbe, de la ciudad. La, la, la política es la disciplina del municipio, la disciplina del bien común, de donde las gentes se juntan para convivir, para. Crear lazos de ayuda mutua, para crear lazos de fraternidad, de solidaridad mutua y, de, y para protegernos mutuamente. Eso es el municipio, eso es la ciudad. Eso es la ciudad, era para los filósofos y es para nosotros, para las gentes de izquierdas. Para las gentes de derechas, la ciudad son un montón de edificios juntos, un montón de edificios en régimen de propiedad privada que se pueden comprar y se pueden vender y se puede hacer negocio por medio. Lo secundario es que sean elementos... ...para la convivencia y para la solidaridad... ...para ellos lo importante es el negocio... ...por eso me encanta este eslogan... Que, ...que habéis creado para esta campaña... ...el eslogan de es nuestro pueblo no es un negocio... ...define muy bien nuestra forma de entender la ciudad... ...y la forma de entender la ciudad... ...que tienen, eh, que tienen las derechas... ...que son absolutamente incompatibles... ...la Constitución... ...tiene un artículo 47... ...que tiene un segundo punto que es muy importante... ...que dice que las plusvalías que genera la acción urbanística deben recaer en la comunidad. Esto tiene que ser absolutamente vuestra Biblia, la de todas las concejalas, la de todos los concejales, la de todas las junteras y junteros de todos los territorios. Vuestra Biblia tiene que ser que hay que luchar contra la especulación y que las... las plusvalías que genera la acción urbanística tienen que revertir en la ciudad. ¿Qué es esta palabrería tan complicada de las plusvalías que genera la acción urbanística? Pues que al vivir conjuntamente, al decidir que en un territorio se puede edificar, los ayuntamientos tienen una gran máquina de hacer dinero y de gastar dinero. Una máquina de hacer dinero que funciona, se le da a una ruleta y solo hace falta declarar que un terreno que no era urbanizable se convierte en terreno urbanizable. Y de repente ese terreno vale 10 veces más o 100 veces más porque es edificable, porque va a poder ser utilizado para vivir. Ese aumento de valor luego se amplía aún más con la acción urbanística, poniendo farolas, alumbrado, asfaltando, dando servicios y todo esto es un gasto que realiza la comunidad. Y lo que es fundamental es que ese gasto de la comunidad revierta en la comunidad. No puede ser que los particulares se apropien de las plusvalías que genera la acción urbanística. Esto es la gran barbaridad. Y la gran función, la primera función que tenéis que tener grabada a sangre y fuego, todas las concejalas que estáis, es que sois militantes de que la acción urbanística no vaya a manos privadas. Eso es fundamental. Ahí tenemos, Ahí tenemos personas... ...como el amigo Carlos Sánchez Mato... ...que cuando han gobernado en Madrid han evitado por tierra, mar y aire que la gente se enriqueciera, que se utilizara la vivienda como un elemento de especulación. Y esa es nuestra función. Nosotros estamos en el Congreso de los Diputados esta sola semana, aunque no os lo cuenten, hemos aprobado dos leyes importantísimas. La ley de vivienda, que ya han hablado quienes me han precedido y no voy a hablar, pero hay otra ley que ha sido importantísima y que ni os habréis enfermado, la ley de servicios de atención a la clientela del Ministerio de Alberto Garzón. Una ley importantísima, fundamental, porque ya está bien... Ya está bien de todos los abusos que hacen con los servicios de atención al cliente y las empresas. Ya está bien que nos tomen el pelo con esas llamadas telefónicas que nos, reci... que nos las responde alguien que no se sabe ni dónde vive una subcontrata, que ni siquiera se defiende bien en castellano, que nos manda otro número, que nos hacen perdernos por ahí para quitarnos, expropiarnos todos nuestros derechos. Importantísimo la atención al cliente, importantísimo la ley que hemos apro aprobado, eh, que ahí la veis a, a Ana luchando para que se creen canales para poder denunciar por parte eh, la, la corrupción, por parte de eh, digamos por unos canales que hemos creado una, una nueva ley de whistleblowers de denunciantes para proteger a las personas que denuncian corrupción. Son leyes importantísimas, importantísimas que ni informan de ellas, porque solo informan de lo que les interesa, de lo que hace daño, pero no informan de aquellos derechos que está recon, reconquistando la ciudadanía y que no dejamos que nos arrebaten. Y para que esos derechos sean eficaces es fundamental que todas y cada una de vosotras estéis en las instituciones, que estéis en cada municipio, que estéis en cada ayuntamiento, siendo artífices del cambio haciendo que esa ley de vivienda se pueda ejecutar, que pueda funcionar, que pueda llegar hasta el último rincón, haciendo que en cada elemento de especulación, haciendo que cada arquitecto de esos vendidos, de esos que tienen prohibido firmar proyectos en su pueblo, pero los redactan y que hacen que firme un amigo suyo del pueblo de Alao y ellos le firman al arquitecto municipal del pueblo de Alao, esos que son amigos del concejal de urbanismo, eh, esos que hacen que esos terrenos que se van a urbanizar los compre el listillo, el constructor listillo del pueblo, que los hay en cada pueblo, para que se multiplique en su valor y para apropiarse del, de lo que os decía antes, ¿eh? de la plusvalía que genera la acción urbanística. Tenéis que ser militantes del cambio en cada pueblo, en cada rincón, impidiendo que eso suceda en ningún ayuntamiento, impidiendo que se especule, impidiendo que, que nos destruyan nuestras ciudades, nuestros elementos de convivencia. Antes os decía, os decía en euskera que si, que si veis, eh, si veis los, eh, los, los periódicos, las televisiones, os dirán dos cosas, ¿no? Os dirán por una parte que estamos separados, que estamos divididas eh, y por otra parte que estamos muertos. ¿eh? Yo la verdad es que para estar muertos os veo a todos muy vivos, eh, muy, muy, eh, muy, muy alegres y combativos y con mucha energía y con muchas ganas de dar mucha guerra todavía. ¿eh? Estamos muertos y sin embargo... Sin embargo eh, solo de las, de las fuerzas que estamos aquí, solo yo conozco los datos de, de Podemos, me imagino que en el resto de las fuerzas habrá pasado algo parecido. Eh, en la anterior campaña conseguimos recoger 690.000 euros en microcréditos de parte de la, de la gente de a pie, de parte de vosotras y de parte de, de nosotros, y en esta campaña ya llevamos recogidos 900.000 euros antes de que acampe Así que para estar muertos estamos bastante vivitos. Eh. Y por otra parte... Por otra parte, en las anteriores elecciones municipales nos presentamos en 54 municipios de Euskadi. Perdón, en 52 municipios de Euskadi. En esta nos presentamos en 64, 12 municipios más. El 100% de las personas de este país van a tener la posibilidad de votar papeletas de, de, de nuestro espacio político. Y el 85% de la gente va a poder votar también para las municipales porque va a haber candidaturas en, nuestro, en, en los municipios, muchas más candidaturas de las que hubo la vez anterior. Así que para estar muertos estamos vivitos y coleando, estamos con, una, con mucha energía. Vamos a dar mucha guerra. Y desde luego vamos a garantizar que las ciudades, nuestras ciudades son nuestras, nuestros pueblos son nuestras, son nuestros pueblos, no son su negocio. Y nuestros pueblos son para vivir, son espacios para compartir como estamos aquí. Muchísimas gracias a todas las que habéis venido, porque un sábado todas y todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero aquí es donde se hace militancia, aquí es donde se hace ciudad, aquí es donde se hace polis, donde se hace política. Esto es política, es convivencia y es fraternidad. a la UNOC.